Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 28 de diciembre del año 2020 al día 3 de enero, domingo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues mira, ya pasó todo un año y uh, bueno va a ser conocido como el año de la pandemia. Y ya hice el oráculo anual para el año 2021 y pinta muy, muy bien. Este, Si te encuentras un poco desanimada o desanimado por la pandemia y todo lo que ha pasado en el año 2020, bueno, el 2021 pinta muy bien. Entonces, estate tranquila, tranquilo. Este, Muchos van a decir, bueno, no toma mucho para que mejore el asunto en el próximo año, pero realmente es un buen año. Y voy a poner aquí la liga para que puedas este, pues ver el oráculo para todo el año 2021. Esta liga la pongo siempre los primeros tres meses, o sea, hasta marzo del 2021, para que la gente pueda acudir y ver el oráculo anual, mes por mes. Y uh, bueno, pues empecemos con la lectura de esta, de esta semana como sabes está concluyendo no solo un mes sino un año y pues yo siempre doy las gracias por las experiencias pasadas y le doy la bienvenida al mes y en este caso de hecho al año entrante uh, de hecho bueno en mi caso muy personal yo hago este, toda una ceremonia de bienvenida, de limpieza, de protección este, lo que también he mencionado en otros videos Llego a escombrar la casa, este, qué sé yo, desde checar qué papeles viejos puedo tirar. Y realmente tengo muchos papeles acumulados que tienen más de 10 años de, de, este, de vida. y uh, Igual con la ropa, ropa que tal vez ya no me quede. Este, y bueno, la dono a iglesias o a alguna beneficencia y así uh, si, digamos en este caso que no me gusta mucho movilizarme igual este, a los muchachos que pasan por la basura este, pues les dono entonces la ropa y es ropa que está en muy buen estado pero pues por X o Y ya no lo estoy utilizando la mayoría de las veces es porque ya no me queda la ropa ¿Okay? estoy aquí haciendo mi video con mis hijos entonces bueno vas a ver ahorita ahí la sombra de uno de ellos, y este, bueno, para que no te extrañes que de repente veas ahí algo inusual. Normalmente no me gusta que pasen cosas personales, pero son parte de mí, son parte de mi vida, y por otro lado dije, bueno, ¿por qué no? Si quieren estar aquí presentes, son criat criaturas de Dios, igual que todos nosotros, no tiene nada de malo que aparezcan en los videos. Como sabes empiezo con las lecturas de Virtue la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y vamos a ver qué es lo que nos pide trabajar en esta semana la Virgen. Miren con cuántas ganas tiene de la Virgen de hacerse presente, de que hasta se salen las cartas de la caja casi por sí solas. Espero que hayas tenido una noche buena y una Navidad agradable. Este, seguramente hubo este, dinámicas familiares, hubo tal vez algunas discusiones. Es parte de la Navidad, es parte de lo que nos toca trabajar. Pero espero que lo hayas resuelto con amor, con paciencia y que hayas partido pues, desde ese lugar de luz que tenemos todos. ¿no? Es inevitable que se den estas dinámicas y más en años como el que acaba o está por concluir donde realmente nos piden trabajar tantas cosas pero yo lo veo siempre como una oportunidad porque vemos cómo hemos progresado como almas si, no sé si dices bueno yo hace cinco años hubiera reaccionado de esta manera y pues en esta navidad reaccioné de esta manera muy diferente entonces eso nos sirve como comparativo no significa cuando a veces se repitan las lecciones o las experiencias o sean sumamente similares, no significa que no hayamos aprendido de ella, sino al contrario, nos lo están poniendo como parámetro, ¿no? Para que nos podamos este, pues medir y ver nuestro propio crecimiento y aplaudirnos. Muy bien, lo importante es siempre partir desde el amor. No, no desde el ego, no desde el... Ok, a ver, quién grita más fuerte y quién tiene la razón, sino quién puede entender lo que está pasando desde un punto de vista más objetivo y entender desde dónde procede cada una de las dinámicas y cómo se puede resolver. La mayoría de las veces es nada más escuchando ni intervenir tanto dentro del asunto respetando puntos de vista muy bien, vamos a ver la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Grace, gracia y dice I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creations estoy lleno de la misma belleza pose y perfección divina que el resto de las criaturas divinas Bueno, la gracia es justamente eso, ¿no? Reconocer la luz que tenemos dentro de nosotros y esa gracia es, tiene una cierta elegancia, ¿no? Entonces muchas veces la gente también dice, ¡wow! Qué manera tan agraciada de resolver la situación. Este, pues tiene que ver justamente con esta gracia divina. Vamos a ver qué es lo que dicen las cartas para el día el lunes y martes pasión, coraje es el arcángel Ariel y dice ayúdame a concentrarme con mi pasión ante la vida con el coraje de una fiera ante sus cachorros no desistas no te distraigas, amén entonces bueno aquí nos están echando porras nuevamente los ángeles así como que no te des por vencido, todo está bien Mira, la verdad me asombra un poquito, vuelvo nuevamente con lo de la pandemia, pero ahorita que México bueno, ya empezó con la vacunación, siempre hay críticas de la gente, de gente que tiene pues el conocimiento, la educación, todo lo necesario para pues, en realidad aplaudirle al gobierno de México por empezar con la vacunación por lo del COVID, pero no, siempre hay alguien que tiene ahí que no, no es suficiente la cantidad de vacunas, no, y lo están haciendo mal y no le pusieron la vacuna en el brazo derecho en vez del izquierdo y es tanta desinformación y tanta estupidez realmente para nada más estar criticando por criticar porque no les cae bien AMLO porque no les gusta el gobierno de Morena y yo trato de ser lo más objetivo posible de dejar fuera de la política mi opinión pero comparo las campañas de vacunación de México con otros países y realmente México ha hecho un desempeño extraordinario, fuera, de, como decía, de lo político. Y uh, bueno, hagan, hagan de cuenta con la vacunación, se pone la vacuna en el brazo no dominante. Entonces, bueno, a esta persona que le pusieron la vacuna en el brazo derecho seguramente es zurda y por eso lo pusieron ahí. Y en realidad da igual si es el brazo izquierdo o el derecho. No tiene, no cambia nada en la efectividad de la vacuna, ¿no? Igual con los este, medios de comunicación masiva. Lo subí en Facebook criticando de que bueno, ahorita están con la, ay, la cepa de, la, eh, de mutación del COVID. Bueno, del SARS-CoV-2. Este. que apareció en Inglaterra, y ahorita apareció en Italia, y ahorita en Brasil, y ahorita en Canadá. Eso no lo entiendo, nada más está, es estar alarmando al lo estúpido a la gente. Las vacunas, los que sean, este, que salen ahorita en estas campañas de vacunación, que México va a tener cuatro tipos, este, todas son efectivas. Aún aunque haya una mutación, la mutación es muy ligera y por lo mismo no hay problema. Y en dado caso que se presentara una mutación, realmente fuerte, eh, Biontech, el laboratorio que eh, desarrolló, digamos, este tipo de vacunación que se basa en el ARN, este dijo que tardaría una semana en cambiar tanto la receta como la producción mundialmente. Entonces, bueno, nada más es estar alarmando a la gente y, bueno, a lo que quería llegar es que el estado anímico de muchos yo veo que está como que por los suelos ¿no? así como que sí quién sabe cuándo me voy a tocar la vacuna y probablemente sea en el año 2022 y los medios de comunicación masiva no ayudan mucho <coughs> perdón, en vez de estar este, pasando las noticias positivas, pues pasan las negativas son las que más se venden este, pero sí creo que hay una corresponsabilidad y una responsabilidad directa en nuestros dichos y nuestros hechos de hecho si ves el oráculo anual es lo que nos piden para el próximo año el ser íntegros el realmente este, hacer lo que decimos y esto nos tocó hace dos años yo pensaba que había sido el año anterior pero fue en el este, 2018 creo, la verdad no estoy seguro pero este, se repite nuevamente esto de que nos piden que seamos íntegros y esa integridad tiene que ver con ser honestos, con ser verdaderos, con pensar realmente qué es lo que vamos a decir, qué vamos a aportar al mundo y uh, muchas reacciones que he visto en Facebook cuando he criticado esto es de, ay bueno, es que era broma, ¿no? como los niños chiquitos de que, ay no está tan en serio. Y luego otros de, ah, pues es que así somos en México, nos gusta bromear, ¿no? Y eh, no te lo tomes tan en serio y relájate. Este, y yo creo que es un tema serio, sobre todo para la gente que ha estado afectada por la pandemia y ha perdido seres amados y conozco a muchos, muchas personas. Yo en lo personal también perdí a un amigo. Entonces, bueno... Esta carta, volviendo a la carta, no perdamos la pasión ante la vida, ¿no? Y más ahorita que ya está tan cerca todo esto de la vacunación, de que el próximo año, el 2021, ahora sí dependiendo de la edad y de tu estado de salud, pero todos vamos a ser vacunados y yo calculo que para mediados del 2021 ya volverá a una normalidad mayor la mayoría de los países, seguramente se tendrá que usar tal vez todavía un cubreboca es lo que yo creo ah, pero para los que ya estemos vacunados pues una vez estando estado vacunado pues ya no te puedes contagiar, ya no te puedes enfermar, ya no te puede pasar nada. entonces en ese sentido pues yo ya voy a poder abrazar a mis padres, ya voy a poder tener relaciones físicas con alguien, y, y poder interactuar, pero si sí es necesario usar un cubreboca, porque lo dice el gobierno, con gusto lo haré de manera solidaria para las personas que aún no están vacunadas. ¿no? Entonces, bueno, no pierdas la pasión ante la vida y el coraje ante la vida, ¿ok? Cierra este ciclo, este año, con amor, con bienestar. Da gracias por las experiencias vividas. Yo doy gracias realmente por este, aunque suene muy irónico. Eh, por esta pandemia, porque creo que muchas personas aprendieron a, a hacer una pausa, a hacer una introspección y en revaluar re su vida, en revaluar re sus valores y tal vez algunos hasta despertaron espiritualmente y van, hicieron o van a hacer unos cambios buenos en su vida. Que de eso se trata, estar unidos como una sola hermandad, una sola energía ...y crecer juntos... ¿okay? ...muy bien... ...para el día miércoles y jueves... ...la carta dice... ...poder... ...y es el Arcángel Miguel... ...que nos está echando por... ...nos está empoderando... ...y dice... ...Arcángel Miguel... ...en ti está el poder... ¿no? ...en ti está la decisión... ...en ti está el poder... ...tú puedes... ...gracias Arcángel Miguel... ...por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Entonces vuelvo nuevamente a lo, a lo mismo en cuanto al estado anímico. ¿no? De ti depende, o sea, la felicidad realmente es una decisión consciente. Y eh, no es una finalidad de que, bueno, cuando logre obtener el trabajo, el dinero, la pareja, X, entonces seré feliz. ¿no? Eh, así no funciona el universo. La felicidad proviene de uno mismo, de estar en paz, en bienestar con uno, en armonía con uno mismo y con su entorno. ¿no? ¿Cómo logras esa paz interna? Bueno, pues esto es trabajo, ¿no? Es desde pues, empezar a meditar, empezar a entender por qué estás aquí, de qué se trata el asunto, cómo puedes cambiar, cómo puedes aportar al mundo, cómo puedes cambiar tu propia vida... Pero todo empieza a través de, Luis Hayes siempre decía, todo empieza a través de un pensamiento. ¿no? Y si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de sentir. Y si cambias esas dos, vas a cambiar tu vida. Y así van a cambiar también los hechos. ¿no? Pero hay que empezar por algún lugar. Algunas personas no están preparadas a hacer estos cambios. No están preparadas para salirse de su zona de confort. y respetable, sobre todo a la gente ya mayor. Igual pues no les corresponde tanto como a la gente más joven. ¿ok? Pero de que se puede, se puede. Y tú puedes hacer esos cambios. ¿no? Hay mucha gente que está en, tan embargada en la negatividad. Que por más que le digas, no quiere. También es respetable. Hay que saber este, si el recipiente, ¿no? la persona. Está dispuesta a recibir la información. A recibir las bendiciones. A recibir... Si está cerrada, y, y es lo que decía con lo de Facebook, ¿no? estas personas que están crítica y crítica y crítica y no quieren salirse de ahí, les encanta estar echando pues ruido ¿no? y malestar, pues que lo hagan. Es respetable, ni modo, ¿no? No me voy a poner a discutir con la gente donde sé que no me van a escuchar y de que no es tierra fértil para las palabras de, de amor y de bienestar que pues, les quiero transmitir pero si tú estás en la mejor disposición de escuchar, de abrir tu corazón pues te quiero decir de que todo va a estar bien, de que tú tienes el poder de hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor aún todavía para dejar brillar a ese ser de luz que eres y que somos todos ¿no? y volviendo aquí con la gracia divina este, ningún ser está por encima del otro es algo que también debemos de entender, yo creo que la pandemia en el sentido ambientalista ha abierto los ojos de que bueno, este planeta nos es prestado y que no somos dueños de él y hemos visto como a través del encierro pues la naturaleza ha mejorado, ¿no? han aparecido ballenas en lugares que antes ni siquiera se habían visto y se restablece la naturaleza. La naturaleza, si no est estuviéramos los seres humanos, este, se restablecería, no sé, yo creo que en unos 50 años, y todo el agua sería cristalina y el aire sería cristalino y demás. ¿no? Pero bueno, ya estamos acá y somos más de 8 este, billones de habitantes. Siempre tengo que hacer ahí una pausa porque en, en alemán los billones son... Eh, Empieza con M la palabra, son Milladan, entonces siempre tengo que hacer yo una pasa Pero bueno, somos más de 8 billones de habitantes en el mundo. También hay como recordatorio, son más de 600 millones de personas que han dejado su lugar de origen, o sea, migrantes, en todo el mundo. Y de esos 600 millones, son más de 300 millones los que son refugiados, sea por una situación política o económica de guerra, este, entonces bueno, yo lo que hago y menciono todo esto porque estamos concluyendo el año, estamos concluyendo las semana y el mes, <coughs> yo hago un balance y realmente agradezco todo lo que tengo y todo lo que soy y uh, a, con, al contrario de otros ¿no? que se están queje y queje y de Ay, me cancelaron esto y no pude hacer esto y no pude viajar o lo que fuera. Y dices, ay, por favor, ubícate. Estamos en una situación de pandemia y cuántas personas pues, no tienen un hogar, ¿no? O hablando de estos migrantes, no tienen un techo fijo, no tienen que comer, tal vez tienen una enfermedad, han perdido seres amados y, y pues tú andas ahí quejándote por la vida. Este, lo cual se me hace francamente un poco patético. ¿no? Pero también existen las personas que les encanta la situación de víctima. Yo tengo un familiar así y les encanta estar llamando la atención constantemente y a través de esa negatividad. Entonces, bueno, lo mejor es ahí yo me hago a un lado y la influencia negativa que está tratando esta persona de, hacer, de imponer sobre el resto de los miembros una vez que haya dejado de interactuar trato de contraponer con mucho amor los puntos de vista tan negativos y los trato de convertir en positivos para que estas personas no se lleguen a sentir eh, tan negativos y vean que pues la vida tiene muchas posibilidades y muchas maneras de manifestarse de diferente manera y no tiene que ser de una y mucho menos negativa. ¿okay? Entonces ese es el poder al que me refiero. En ti está el poder. Está en tu poder cambiar tu punto de vista. Está en tu poder ser positivo. Está en tu poder gozar la vida. ¿okay? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice... Paciencia. ¿okay? Es el arcángel Sandalfón y dice... Ayúdame a ser paciente. Entiendo que el tiempo y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Okay. La paciencia es algo que nos cuesta mucho trabajo, tra perdón, trabajo como seres humanos. Este, pero la paciencia proviene de la paz interna. ¿no? Y aquí como dice, a veces los tiempos divinos son diferentes a los propios. En mi caso personal yo calculo por ser paciente crónico... De que me tocará tal vez la vacuna en febrero. Pero puede ser que no. Puede ser que me equivoque y me toque hasta marzo abril. La verdad no sé. Entonces bueno, yo ya tengo como que muy puesta la mira para febrero. ¿no? De hoy, oh, oh, hoy en febrero me va a tocar la vacuna. Y sé que si me cambian la fecha, pues me va a decepcionar un poquito. Pero ahora sí depende cuándo me la cambien, ¿no? Si ya es en febrero diré, diré, bueno, ok. Falta nada más dos meses para que ya me vacunen. Si me la cambian por ahorita, entonces ya me va a costar un poco más de trabajo, decir, bueno, en vez de dos meses me tengo que esperar cuatro meses. Pero bueno, al fin y al cabo así es, ¿no? Y hay situaciones en las que no podemos hacer nada. Esto es cuestión de gobierno, de sanidad y de una estrategia. Es muy difícil hacer este rollo de vacunar a toda una población y, uh, y organizarlo, ¿no? Este, obviamente, pues, por vez es más sencillo y ya lo de los pacientes crónicos es pues, un poquito más difícil y luego creo que lo tiene que hacer también por nombres no este y luego para saber qué clínica es la que te va a corresponder y cómo van a llevar un registro y cómo van a hacerle para que sean justamente la cantidad de vacunas necesarias es todo un reto logístico esta de la vacunación y aparte pues son dos aplicaciones dependiendo de la que vayan a poner. Son tres o cuatro semanas después de la primera aplicación que se pone la segunda. Entonces darle seguimiento también, ¿no? Entonces, como decía, yo admiro, la verdad, lo que ha hecho México es un esfuerzo extraordinario y yo siento que lo han hecho muy bien. Pero bueno, nos están pidiendo practicar la paciencia. Esta paciencia, como decía, se adquiere a través de la paz interna. Y como adquiero esa paz interna, pues yo he encontrado el camino a través de la meditación, si tú crees que no es algo para ti, entonces adquírelo a través de la música, por ejemplo. Este, si se acuerdan, en los últimos oráculos salió mucho lo de la música del Arcángel Janiel. Y bueno, yo me regalé para Navidad una bocina y estoy escuchando este, música casi todo el día. Y me encanta, me encanta la verdad la inversión que hice porque la calidad del sonido si sí es muy diferente a que si lo tienes ahí en tu iphone este a través de una bocina buena y no lo tengo en un volumen alto pero la calidad de los bajos y de los agudos y de la música en general es extraordinaria entonces bueno ese fue mi apapacho para navidad ¿no? también te recuerdo que este video voy a dejar abierto los comentarios como había prometido este para finales de cada mes voy a dejar abierto los comentarios y antes de que concluya la lectura pues a todos les deseo un feliz 2021 Este saben que los tengo en mis corazones les mando bendiciones este, agradezco a las personas que han escrito en otros videos para darme las gracias por mi tiempo por las lecturas o los oráculos que hago este, no es necesario que lo hagan este... La verdad, la idea de abrir los comentarios es para, este no sé, la gente como la persona que me había dicho con el, las cartas de Rafael, que sentía que sería bueno agregarlas, pues lo hice con mucho cariño. este ¿Cómo puedo mejorar los oráculos? este Cuando preguntaba de los tiempos, muchos me decían, no, yo quiero que hagas el, or perdón, el oráculo rápido y en... Que no pasaran de 5 o 10 minutos, así como que esto es lo que se tiene que hacer, bye, ¿no? Sin tus comentarios. Y luego otras personas decían, no, pero yo prefiero que hables y que des tus comentarios. Tan solo escuchar tu voz me hace sentir muy bien. Me, de, me transmite mucha paz. Este, entonces, bueno, somos muy diversos. Pero a mí me ayuda un poquito a que siga la atención de los suscriptores. Chistosamente no hemos crecido en número. Este, a mí se me hace muy chistoso como de repente hubo un boom y subimos y como que nos quedamos estancados, ¿no? en, creo que son 13,800 y no podemos rebasar los 14,000 suscriptores por una extraña razón y de hecho nos quedamos por los 13,800, de repente suben, de repente bajan este, pero a mí más es importante los que estamos este, que pues le llegue este oráculo con amor este, muchos de esos suscriptores creo que también no ven ya el oráculo porque las vistas o las visitas por semana varían entre 250 a 350 o 400 personas entonces este, las dos, dos personas que estén es a lo que quiero llegar lo importante para mí es poder apoyarles este, en este viaje que llamamos vida y pues poder dar los tips suficientes para que mejore su vida ¿no? y aportar algo positivo al mundo ok pues como sabes esta carta es adicional es en especial para quienes celebran algo o cumplen años y dice lo siguiente naturaleza entonces bueno cuando sale la carta de la naturaleza siempre doy dos explicaciones la naturaleza misma como la conocemos la madre naturaleza entonces pues igual nos están pidiendo conectarnos más con ella, ¿no? Si, y no es necesario que tengas que salir, si tienes una planta en un departamento, pues con, toca la plantita, límpiala, háblale, apapáchale, ¿no? Este, y al tener contacto con otros seres, y yo que tengo bastantes mascotas, pues nos reconectamos con nosotros mismos. Este, es muy chistoso cómo funciona eso entonces bueno, ese, desde ese punto de vista y la otra es nuestra propia naturaleza nuestra propia esencia ¿no? nos están recordando nuestra propia esencia entonces eso nos da certeza y nos da seguridad ¿no? yo creo que queda bastante clara el, este, la lectura el enlace, cómo se enlazan las cartas y bueno, vuelvo a reiterarte te deseo un año 2021 lleno de bendiciones lo va a ser Checa el oráculo anual, mes por mes, este, la verdad a mí me encantó, salieron cartas muy bellas, pero también hablo en ese oráculo sobre numerología, lo que nos piden la numerología trabajar, y qué es lo que nos regalan también, entonces bueno, checalo, aquí voy a poner la liga, tanto escrita en el video como hacer la liga, que le pinches si y puedas ver el, el oráculo, ok?, bueno, te mando un abrazo de luz donde quieras que te encuentres en, ahorita se me ocurre Uruguay este hay una persona ahí que siempre está presente este, Argentina también, en Chile en Costa Rica en Colombia, en México obviamente en España también hay muchos seguidores en Estados Unidos entonces bueno, donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz y te deseo siempre lo mejor recuerda Siempre, cada día es una oportunidad nueva para ser una mejor versión de ti y tan solo con que seas amable hacia los demás y seas una persona positiva, con eso ya aportas muchísimo en el mundo. No se trata de hacer este, unos cambios gigantescos, son cambios pequeños, es poco a poquito este cambio y ya con el tiempo se van agrandando esos pasos.